Como soy un hombre de palabra y os prometí 10 mangas, cómics y videojuegos para pasar un mal rato, hoy continuamos con este peculiar ranking centrado en el terror. Con un cómic de Alien, aparecido de improviso en 2018 y el cual fue el último perteneciente a la editorial Dark Horse antes de ser asimilada por Disney, Marvel, nos muestra que incluso sin cantidades ingentes de sangre, vísceras y ácido xenomórfico y con pocas palabras se puede hacer un cómic sobre nuestra estimada criatura sin mucho esfuerzo. Con todos vosotros, Alien, Dead Orbit. Nuestra historia comienza en el año 2295. En la estación espacial Spacteria 284255, propiedad, como no, de la eterna Weyland-Yutani, y en la que nos encontramos a su último superviviente, el técnico Wacileski que guarda un enorme parecido con el Dunkai del Dune original, todo hay que decirlo. El cual, además de no estar en las mejores condiciones de salud, sale a darse un último paseo por el exterior de la estación antes de que todo vuele por los aires, ya que ha activado la autodestrucción. ¿Por qué lo hizo? Pues de eso nos vamos a enterar justo ahora. Muchas horas antes, nuestra estación detecta un pequeño carguero orbitando a gran altura sobre el depósito de gas Phylos, la súbita aparición del carguero. Hace que el capitán de la espacteria, Hassan, se extrañe un poco y tras meterle un poco de caña a sus dos subordinados, el citado Wazileski y Rock, el experto en comunicaciones, para que les diga cómo ponerse en contacto con la tripulación de una buena vez. Y comprobar por medio de Park, el único miembro femenino que sí que hay vida en la nave, pues los escáneres detectan no solo una huella térmica, sino tres cápsulas de crióstasis en activo. Deciden abordar la nave, dejando a Rock en las bacterias. En cuanto llegan al carguero, además de ver que la nave está en las últimas, encuentran en efecto las tres cápsulas que Rock detectó anteriormente, y al parecer están intactas y en funcionamiento. Así que a fin de que estos tres supervivientes les digan qué ha pasado para que el carguero esté en estas condiciones, deciden despertarlos. Pero algo sale mal, terriblemente mal, y las cápsulas tienen una fuga interna, abrazando y despellejando vivos a sus ocupantes, a los cuales nuestros protagonistas se ven obligados a ayudar y a transportar hacia las bacterias. Una vez estabilizados y atendidos por el doctor Harrow, Nuestros protagonistas se enteran de que la tripulación del carguero estaba compuesta de ocho personas. ¿Dónde terminaron los otros cinco? Es una duda que se quedará sin respuesta, puesto que los supervivientes no estaban tan sanos como parecía, ya que antes de que la tripulación de las pueda reaccionar, dos revientapechos hacen aparición, saliendo de los gemelos y perdiéndose en la nave. Si ya un solo xenomorfo suele ser una amenaza. Con dos, la situación es prácticamente una condena. Para no haceros mucho spoiler, diré que nuestros protagonistas irán cayendo uno a uno presa de los xenomorfos. Todos, excepto Wazileski. ¿Nos ¿No dije que era la viva imagen del Guy original? El cual tendrá que ingeniárselas para sobrevivir a los xenomorfos y salir con vida de la espacteria. ¿Lo logrará? Eso tendréis que averiguarlo vosotros mismos leyendo Alien. Dead Orbit. Dead Orbit nos demuestra que también se puede hacer una buena historia de Aliens con pocas palabras, los xenomorfos justos y hasta terror psicológico, pues la paranoia de Wazileski le llega a provocar alucinaciones oculares, haciendo más peligrosa, si cabe, su travesía por la estación a fin de activar la autodestrucción. En fin, si queréis una historia corta pero potente, Aliens, Dead Orbit es vuestro cómic.